Se acaba de conocer un dictamen del Tribunal de Cuentas respecto a eh, Antel Arena, la ilegalidad, la inconstitucionalidad de Antelarena, Arena, algo que habíamos dicho desde el inicio cuando Antel hizo la conferencia de prensa para anunciar que eh, iba a construir un estadio en las ruinas del cilindro municipal para sacar de las ruinas a la intendenta de Montevideo, sacar de las ruinas a una gestión deficitaria de Montevideo, única en la historia. Ana rivero va a quedar en la historia como el único intendente que no se tira a una reelección cuando tiene la potestad desplazada. De Eso demuestra la ineficiencia de, de la gestión y demuestra que ni siquiera su partido la apoya. Pues Antel va a levantar a la intendencia de Montevideo, le va a construir el estadio. Y claramente no, no hay que ser abogado, hay simplemente que leer el artículo 190 de la Constitución para darse cuenta que efectivamente se viola la misma. Se está violando eh, lo que tiene que ver con eh, el giro. Ante él no, no tiene dentro de su giro la eh, proyección, la construcción de un estadio. Por lo tanto, claramente, eh, lo decíamos desde un inicio, era totalmente inconstitucional la obra. Ahora el Tribunal de Cuentas lo acaba de decir, ha pedido de la Junta Departamental, cosa que la Junta puede hacer, los o sea, ediles lo pueden hacer, un tercio de sus miembros lo pueden hacer, y claramente ha dicho no solamente que es inconstitucional, sino que también viola leyes y ordenanzas del propio Tribunal. Sin embargo, en estas horas hemos visto que la Presidenta Antel, Carolina Cose, ha dicho que de todas maneras eso no es vinculante y van a seguir para adelante. Una vez más, una vez más. Lo político está por encima de lo jurídico. Realmente, en estas cosas hay que reparar cuando se otorgan las mayorías absolutas. Porque si no hubiera mayorías absolutas en el Parlamento, estaríamos convocando al ministro en la interpelación y estaríamos tratando de torcer esa decisión que va en contra de la ley y la constitución. Pero como tiene mayorías absolutas, si lo convocamos a una interpelación, termina siendo, con esas mayorías, el mejor ministro de la historia del país. Por lo tanto, no pasa nada. En estas cosas también hay que reparar cuando el año que viene haya que poner el voto. Hasta la próxima.